Hola, soy Paul Mora, coordinador de entrenamiento del Distrito 34 y el día de hoy te mostraré cómo activar y acceder al programa de Mentores de Pathways. El programa de Mentores de Pathways está diseñado para ayudarte a desarrollar y reforzar las habilidades necesarias para proporcionar una experiencia de tutoría positiva para los socios tutelados. Lo primero que necesitas saber es que para acceder a dicho programa es indispensable completar el nivel 2 de cualquier trayectoria Padworth. El vicepresidente educativo de tu club debe acreditar tu solicitud de este logro educativo. Una vez aprobada tu solicitud de nivel 2 en un periodo de 24 horas, encontrarás en tu página de inicio del Basecamp, Campamento Base, en la sección de Suggested Learning, Aprendizaje Sugerido, una nueva opción. El programa de mentores de Pathways estará ya disponible para ti. Cuando das clic en el título en azul, encontrarás un breve resumen y títulos de los proyectos que contiene el programa de mentores. Para activarlo, solo necesitas presionar el botón Open Curriculum. Con ello, te enviará el programa como si fuera otro nivel de una trayectoria de Pathways. Para finalizar la activación, es necesario que presiones el botón Activate y una segunda vez al mismo botón que cambiará a Launch, para poder abrir todos los proyectos del programa de mentores y comenzar con el aprendizaje para ser un mentor en Pathways. Y recuerda, ser mentor es una oportunidad para compartir tus habilidades y conocimientos con otros. Pero la mentoría también es un cambio para que puedas mejorar tus habilidades y crecer. Espero esta información te haya sido útil y deseo mucho éxito para ti y tu pelado.